Hola buenas tardes chicos ya estoy de regreso solamente esperando conexión con Carmen Alvarado nuestra invitada del día de hoy así que espero que ella pueda este, finalmente conectarse como les digo hemos tenido dificultad ahorita así que bueno vamos como les estaba diciendo estamos preparándonos para la gran celebración de este año este, vamos a viajar a New Orleans y vamos a festejar en grupo así que unos segundos vamos a ver si ahora ya se puede conectar Bienvenidos, gracias por conectarse, vamos a ver si ya, hola buenas tardes. Hola muy buenas tardes Ana, ahora sí ya no sé qué pasa con esta tecnología pero aquí estamos, ok. <risa> bueno bienvenida Carmen, estamos este, muy contentos porque la tenemos a usted, como les estaba diciendo, este, es un placer tenerla porque es miembro de Sociedad de Honor, eso significa que son ventas de 20 mil dólares al año este También ha, ha ganado muchísimos viajes con AVO, muchos premios y pues primero cuéntenos acerca de usted Carmen y después entramos con las preguntas. Ok, muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecerte, Ana, por haberme invitado. Quiero agradecer a las personas que se estén uniendo y también a las personas que a lo mejor vayan a escuchar este video, ¿verdad? Este, Gracias, chicas, gracias, Ana. Y pues bueno, este, ¿cómo comencé? Pues hace dos años, dos meses que comencé. Ahora sí que fue una casualidad, fue por unas muestras, unas muestras que me dieron. Yo por 14 años tenía otra línea. Este, encantada con la otra línea pero siempre me esperaba el especial del 20% verdad porque era cara y por esas muestras que me dieron este quedé encantada y fue que poco a poco seguí comprando más producto verdad y después decidí unirme realmente a lo que era esta compañía y aunque te voy a ser sincera al principio lo hice pues a ver qué pasa no pero ahora estoy enamorada de esta compañía la verdad este le doy gracias a dios de haberme permitido haberla conocido y más que nada de ver la magnitud que tiene para crecer, siempre y cuando uno realmente lo visualice y uno le ponga las ganas, la verdad. Así es, wow. Y cuéntenos Carmen, este, ¿qué fue aparte del ahorro lo que más le ha gustado en este corto tiempo? Porque dos años es corto tiempo, pero mucho, mucho ha ganado usted. La verdad que sí, yo siento que soy, ahora sí, bendecida en esta manera. Y te voy a decir por qué. Porque yo siento que, aparte de ayudarme a crecer, porque eso es parte también de Gane, yo me consideraba una persona, uh, pues estaba bien en muchos sentidos y todo, pero a vos me ha traído muchas otras satisfacciones que nunca pensé que como mujer las podía yo tener también, ¿me entiendes? Aparte de esto, el hecho de poder compartir con tanta gente, la variedad de las edades, me encanta mis, le digo mis señoras grandes, siempre les digo chicas, ¿verdad? Pero mis señoras grandes, este, el contacto, el cómo uno se comunica con ellas, ellas cómo se van encariñando contigo. Y ahora también este, el hecho de estar trabajando de este medio de tratar de agarrar las clientas por online, pues también es algo que me está ahora sí que a la vez emocionando porque sabes que ya ves esto no es de un, de un día para otro que dan los resultados pero lo principal es esa perseverancia de estar duro de una manera de otra que si no te resultó esto poner esta otra estrategia pero ahí estoy o sea y ahí vamos ahí vamos poco a poquito pero sobre todo con esa palabra perseverar perseverar perseverar echarle las ganas el entusiasmo ese siempre está ahí puesto Ahora sí que la información tengo que estarla buscando. Tengo una grandiosa líder, también una maravillosa coach, que es bien importante tener ese contacto con ellas, abrirse, abrirse, escucharlas y que ya uno depende lo que quiere decidir, pero hay que abrir los oídos porque la verdad es bonito escuchar y luego ya decidir lo que tú quieres hacer, tu visión que tienes. Y pues imagínate las coach también con tanta experiencia que tienen, ¿Cuánto no nos pueden dar? Son unas horas sí, y tanto las líderes como los coaches son unos tesoros. Nada más hay que saberlos nosotros realmente agarrarlos y trabajar con estos tesoros que pues ahora sí que no los yo hablo así. Mi Dios me los puso y hay que enseñarme a trabajar con ellos. Y me imagino que todas ustedes, todas ustedes han de tener maravillosas líderes y personas que de una manera u otra han ido abarcando ese poder en entregárselos a ustedes y nosotras, bueno, digo a ustedes y a nosotras, ¿verdad? Este, y nosotros crecer y agarrar todas esas herramientas para lograr nuestras metas, que eso es lo principal también, ¿verdad? Así es. Sin embargo, yo he visto que, que ha viajado, este y no ha viajado sola, ha viajado con su esposo, y, eh, y, y para hacer la pregunta, eh, yo les he comentado a todas las que están conectadas, que este día usted nos iba a compartir este una estrategia, cómo usted se organiza, cómo lo planeó y cómo lo llegó a cumplir. Así que antes de, de, de que nos comience a decir todo eso, acuérdese por favor compartirnos cuál es el secreto, ese ingrediente que usted le pone. Claro que sí. Bueno, principalmente yo te voy a decir una cosa. Cuando la primera vez que salió, y lo digo porque uno aprende de esto, ¿verdad? tú piensas que no te lo vas a ganar, porque, wow, dices, reclutar tantas, ganar tanto y todo, o sea, vender tanto, pues yo lo vi muy lejos, me acuerdo que alguien me dijo, dice, ya tiene un pie en el barco, porque fue el de las bermudas, ya tiene un pie arriba, le dije yo, le dije, sí, pero por dentro dije, no, que voy a andar yendo de aquí a que haga todo eso, pero mira, luego ya después, lo que hice, primero pensé que yo me la sabía arreglar, pero no hay como la experiencia de las personas que ya van por delante de uno, ¿verdad? Y cuando vi que no me estaban funcionando las cosas, este, mi líder me dice, primero me dijo, ¿verdad? ¿Cómo lo va a hacer? Ya le dije, según yo, ¿verdad? Pero luego ya después, ella me dijo una manera, pero juntando esa manera y la otra te voy a decir ahorita. Yo me senté, y es bien importante, sentarse con tu líder y con tu coach, o si no se puede juntas, con una primero y otra después, y ese para mí fue un ingrediente importante para lograr el primer viaje, que después me ayudó para el segundo, tener establecidas las metas. Porque si no te funcionó, si tienes tantas campañas para abarcar, llegar al viaje, si no te funcionó la primera, no digamos, no reclutaste, no vendiste lo que dijiste. O sea, tienes que ver esa visión entonces en la segunda o en la tercera, pero no dejar que ya vayas en la cuarta y no has avanzado. Yo cuando entendí realmente en esos cuadros que tenía yo de las campañas que me quedaban las metas que eran de tanto de, en ventas como en reclutar, dije tengo que ponerme las pilas o olvídate de ese viaje. Pero me llegó como que esas ganas que yo dije, ¿por qué no? Si tanta gente lo logra, ¿por qué no voy a poder? Déjate de que estás nueva en esto y vamos, órale. Vamos a echarle las ganas. Hay que creer más en ti. Si crees para otras cosas, crees también para esto. Y eso me ayudó. Ese croquis, establecer ese croquis de campaña por campaña. Para mí, miren, muchas veces yo he escuchado que dicen, no, pues reclutando y vendiendo. Ok, pero cuántas de las que a veces no hemos dicho reclutando y vendiendo no lo han logrado. Es porque yo pienso donde está los polvitos mágicos realmente es sentarte con alguien que ya tiene experiencia y si tú ya la tienes, pues entonces sentarte con las que no la tienen, ¿verdad? Y estructurar campaña por campaña hasta llegar el día del viaje y estar cada 15 días checando qué cumpliste, qué no cumpliste, porque así ya puedes meter presión. Y aparte de eso, te voy a decir, yo lo que, que también quería era hacer mi equipo grande. Entonces, era más que nada hacer el equipo grande y al ir viendo que estaba cumpliendo las metas del viaje, eso me emocionaba más porque también veía otros resultados, pues, ¿verdad? Como, pues, era así, decía, si llego a este título ya va a ser mejor. La ganancia y todo eso. Y, y eso también me emocionó bastante, ¿verdad? Pero para mí, de verdad, de verdad, se los digo sinceramente a todas. Para mí, ese es un polvo mágico para llegar a los viajes. Estructurar tu plan de acción, sentarte con tu, con tu líder y con tu coach, si no se puede, con una, una y de otra después. Y hablar, claro. Y ellas que te hagan preguntas también, ¿cómo lo vas a lograr? Verdad? Porque a veces uno piensa que ellas ya saben todo y no. Tenemos que enseñarnos a comunicarnos con nuestra líder realmente. Exacto. Ese para mí, estructurar, estructurar tu plan. Y esos son, los dos los he trabajado así y me ha funcionado. Ok. Ok. Ahora, eso es en teoría. Ok. Y ahora vamos a la práctica. Ajá. Cuando ya tenemos la estructura, cuando tenemos la planificación y sabemos el calendario, ¿verdad? De la planificación. Entonces, ¿cuáles son las actividades que has realizado para poder lograrlo? Principalmente, te voy a decir que... Eh, lo que fue en reclutar, porque yo quería ser fuerte de mi equipo, ¿verdad? Ok, muchas personas, eh, al principio me era difícil, pero ¿sabes por qué? Porque no tenía esas palabras a veces para poder este, eh, ahora sí que, como no, no, no, es, es, no sé si la palabra adecuada es encajar o hacer clic con esa persona, pero después identifiqué que lo que tienes que ver es qué necesidad tiene esa persona. Aunque ya me lo habían dicho en mi coaching, que me vea ahí. Pero uno a veces no repasa sus notas o algo así. Pero cuando ya uno identifica este, la necesidad de esa persona, por ahí te puedes ir para que esa persona pueda lograr esas campañas y a ti te vaya ayudando a lograr tanto las ventas, ¿verdad? De cada más de 150 y aparte la reclutación nueva, ¿verdad? Pero sobre todo el estar pensando que tu equipo se está fortaleciendo y se está haciendo grande. Sí, en nuestro entiendes. caso acá, nosotros realizamos poner mesas, puerta a puerta, hacemos muchísimas actividades. Entonces, cuando cuando ya tú te reuniste con tu grupo, ya lo planificaron, ya encontraste la compañera con la que van a trabajar el incentivo, este, ¿cómo ustedes eh, logran llegar a ese momento de duplicación? Por ejemplo, bueno, nosotros casi, bueno, yo en lo personal con mi equipo no trabajamos lo de las mesas y eso no. Nosotros más bien vamos a, a buscar, por ejemplo, eventos o andamos a veces en diferentes lugares. Ahora sí que sabemos que va a haber algo, un evento de otra cosa y aunque esa vez no nos tocó, por ejemplo, tener este apartar una mesa, porque esas sí son como kermeses, ¿verdad? Entonces, este no nos tocó o nos enteramos ya y ya no hubo chanza, pues vamos y nos damos la vueltita y ahí como queriendo no estamos con la gente también. Y de ahí también sale la gente, ¿sí me entiendes? Ahora sí, Ajá. tener la visión. O sea, si ya sale... Yo digo esto, todos los días tenemos oportunidad de reclutar y de vender. Así no vayas con el plan supuestamente, pero si recuerdas tu presencia y traer unas muestritas y unos dos, tres libros en tu cartera, ya la hiciste. Porque ese día de una manera u otra sale algo, pero tienes que ir con esa visión de que siempre hay oportunidades, todos los días. Nunca nunca te cierres a que no va a haber oportunidad. Ok, y cuando y cuando, cuando llegue ese momento, porque tú no solamente eres eh, eh, una líder de un grupo, eres una líder de ventas, entonces eh, hay que planificar las campañas de cuánto se va a vender, cómo se va a vender, para poder llegar a lograr esos mil dólares al año. ¿verdad? Entonces, eh, como una representante nueva, ¿cómo logras organizarte para hacer esa ventas? Ok, mira, lo principal yo primero vi la gente que, porque sí es cierto, ahora, te acabas de decir algo, la verdad en ciertos lugares se trabaja de diferente manera, yo he visto por el Facebook unas trabajan de una manera y otras de otra, yo en el caso de acá, este, más bien es fiestas en casa, o loterías, y aparte yo salir con mis amistades o videos, videos eso es lo que a mí me ha trabajado para sacar, ahorita ser una Sociedad de Honor y le pido a Dios que este año me pase de Sociedad de Honor ¿verdad? pero bueno ahí vamos, ahí vamos trabajando, ahí hay de todo ¿verdad? pero ahí vamos. Yo he visto los, los videos, los videos promocionales del producto nuevo, la vitamina C que por cierto fue uno de los favoritos a la hora del concurso, este, muy creativo este de parte suya, entonces cuéntenos cómo usted llega a, esa, a, a tomar esa, esa iniciativa de comenzar a, a dirigirse a sus clientes a través de los videos, Carmen. este Ok, déjame decirte algo porque también les puedo decir, ayudar ahí algo a, a las chicas, ¿verdad? Fíjate que dijiste algo. Idea tuya, bien Creativa, te voy a confesar que mi esposo me apoyó mucho en ese video, ¿ok? Porque yo tuve la idea de las naranjas, pero mi esposo es más así, a ver, vente, vamos a mover esto, vente, vamos a hacer lo otro. <risa> ahora sí, el hecho de que ahí estuvo apoyándome, siendo que él fue una persona que muy al principio, cuando yo comencé con el negocio, estaba renuente que yo estuviera en Avon, ¿ok? Poco a poco, yo le fui a, ahí llegando y ahora... De hecho, hasta me acompaña a ir a entregar pedidos, pero ¿sabes cuál es mi plan? Yo le digo a él, amor, vamos un ratito a tomar un café y de pasada dejamos unos, unos pedidos, ¿no? O sea, y ya le digo que, porque tengo ganas de platicar contigo y a veces hace falta ese espacio, ¿no? Y fíjate que me, me ha funcionado, me ha funcionado porque de hecho a él yo siento que ya le empieza a gustar, ¿sí me entiendes? Y no te digo que lo hacemos todas las tardes porque yo tengo mis ciertos días de entrego, este, pero lo supe meter y ahorita, gracias a Dios, es una de las personas que más me apoya. Ahora, regresando a la pregunta, este, ¿cómo le hago para...? Me, repítemela porque me quedé mucho con la otra, ¿ok? Dímela, dímela. Me emocioné porque me acordé de la emoción de, de cuando acomodé todo. Sí, bueno, estábamos hablando de que cómo surge, ¿verdad?, eh, eh, las ideas, cómo la creatividad, cómo, cómo juega un papel importante a la hora de decidir, bueno, yo necesito vender, pero lo voy a vender si lo muestro. Y de ahí me imagino que nace eh, la idea de formar los videos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo le ha funcionado? ¿Cómo lo logró ensamblar todo y poder eh, sacarle provecho, más provecho? Fíjate que te voy a decir... De verdad, chicas, para mí lo que me ha ayudado para tener esas ganas, esa creatividad, esa manera de vender este, o de proyectar para un video o algo así, principalmente es usar el producto. Lo encargo en cuanto veo que vienen cosas nuevas y que ya lo puedo encargar del demo. Lo encargo porque quiero ver la reacción de lo que sea, de lo que sea, pero me encanta probarlos porque así puedo tener esa, como esa energía, esas ganas de poder proyectarle a, a las personas, transmitirles la información que yo quiero darles, ¿me entiendes? No puedo hablarles de algo que no he probado. Entonces yo eso es lo que hago, pruebo los productos, ya voy a ciencia, ahora sí cierta, de decirles, mira, este hace esto, se siente esto, o estos billets así, ya está. O sea, sí me entiendes, pero principalmente, ok probarlos, y luego ya después empiezo a pensar de qué manera puedo, o sea, o qué clientes pueden acomodar más en ese tipo de productos, y qué clientes en estos otros, y a buscarles, incluso a veces este, les hago, ahora sí, la manera de, eh, algunas personas les mando su texto, y les mando por aparte, como ¿cómo te diré, esto te serviría bien para esto, me has platicado esto y esto y esto, y si sí es resultado, porque pues ahora sí que ya ellos vuelven a regresar la, el texto para atrás, diciendo, ¿sabes qué? Tráeme para probarlo, a ver cómo lo siento yo. O sea, se compra el producto, se promueve con un video y se le da seguimiento al cliente. Exactamente. Sí. ¡Wow! Eso está buenísimo. Sí. sí, sí, sí, sí, ahora sí que en lo personal, yo te voy a decir que, yo misma me extrañé cuando llegué a Sociedad de Honor, ¿verdad? Porque este, eh, ahora sí, cuando llegué a Sociedad de Honor lo llegué pronto, o sea, pronto, no me esperaba haberlo llegado tan pronto en ese año, pero me di cuenta que era porque ya... Eh. También quiero agregar en eso, chicas, este, el hecho de invertir en los demos. Invertir en los demos cuando vienen esos paquetes grandes me ayudó bastante a poder lograr las ventas, porque ya uno invirtiendo... A fuerzas uno tiene que venderlo, ¿me entiendes? No es de que, ay, a ver cuándo sale. No, ya es una, ok, ya invertí. Ahora veo dónde lo acomodo, ¿verdad? Y esa es la manera, porque cada vez que ves ese producto y que no se ha vendido, dices, es mi dinero que está ahí atorado. Entonces yo digo, no, no. Incluso los libros, también no me gusta ver libros en mi casa porque es dinero atorado ahí. digo, no, no, no, a ver, a ver, vamos ahora para acá o a ver a dónde voy, cárdate tres, cuatro más y órale. Pero sí, esa, para mí... Si tú dijeras, Carmen, ¿qué, qué, ¿qué tip puedes darle? Porque eso es lo que les digo a mis muchachas. Carguen sus muestras, carguen sus libros con ustedes. Ustedes, la persona, es bien importante que vean. Ok, si les vas a ofrecer también que te vean tu boca pintada, no vas a ir a ofrecerle los nuevos billets y tú sin nada de boca, de pintada la boca, ¿verdad? Entonces yo les digo, nosotros somos la etiqueta de Avon cuando tú lo estás ofreciendo. Así otra persona... Y siendo sincera chicas, así otra persona haya hablado negativo de ese producto, pero si en ti están viendo todo lo opuesto, créeme que al menos se dan la opción de poderlo intentar, poderlo, ahora sí que ellos mismos tomen su, ahora sí su experiencia y pues van a quedar encantados. Sabemos que Avon es el 100% garantizado, ¿verdad? Bueno, ya planificamos, ya ejecutamos y ya se ganó el premio. Ahora, cuando se lo comunica a su esposo, Cuéntenos ese momento, cuando se lo comunique y, pla y planifique el viaje ya. Wow, bueno, pues mira, ok, eh, en el primero nada más me fui yo, ¿eh? Ahora sí que, pero en el segundo fue algo que yo dije, la experiencia que yo tuve tiene que vivirla mi esposo. Y lo pensé así porque él es el que me está apoyando de más a más. Y aunque parece que no, pero es la persona con la que duermes, te levantas y sabes que le quitas a lo mejor unos dos, tres minutitos que a, a, a él, que eran para tu negocio, ¿verdad? Entonces dije, no, yo tengo que llevarlo. Entonces, cuando ya me di cuenta que lo había ganado, oh my God, le hablo y no la podía creer él, no la podía creer, se emocionó tanto. De verdad, ya cuando le empecé a decir, dice, oh my God, ¿y los niños? Le digo, pues como veas, si quieres nos los llevamos, dice él. ¿Sabes qué? Hay que vivir esta experiencia los cuatro. Y la verdad, quedaron fascinados. Tanto quedaron que ahora me traen duro que tengo que ganarme el de Jamaica. Entonces, quieras o no, al menos ya también tengo ese apoyo, porque a veces los niños como que renegaban también, ¿verdad? Pero ahora que saben que después puede llegar ese gran triunfo, entonces ahora sí hasta ellos me dicen, mami, si quieres yo te ayudo a hacer un, porque yo no soy muy buena para la tecnología pero ahora ya ven los jóvenes, y me dicen, mami, si quieres te ayudo, pero me pusieron un plan muy fuerte, me dijeron, cómprame una computadora de otro estilo. <risa> Le dije, espérate, deja que me lo acabe de dar el negocio, ¿ok? Pero eso okay. es importante, ya se empiezan a motivar también la familia, pero también está en Exacto. uno. Exacto, es bien importante, siempre yo, en cada vez que puedo compartirlo, siempre lo, lo, lo hago saber a todas, de que hay que ser con mucha iniciativa, hay que ver que, uno es el superhéroe de los hijos, del esposo, porque si uno no se la cree, en la familia no se la van a creer, Carmen, ¿verdad? Exactamente. Entonces, uno es ejemplo del equipo y ejemplo de la casa. Exactamente, exactamente, y eso es bien importante porque, este, de verdad, este, las chicas este, de diferentes, yo sé que a lo mejor muchos equipos que muchos ten, conozco, pero les voy a decir, esa comunicación que haya, de ustedes, primero con la líder, este, es bien fuerte porque para poder ir a proyectar también en tu negocio, que te sientas, este, ahora sí, escuchada, porque las decisiones las toma uno, sí, pero es bonito cuando hay esa persona que te aporta ideas. No quiere decir que vamos a hacer todas las ideas que ellas nos digan, pero hay que abrirnos porque así podemos decidir y no nos cerramos en un círculo. Más aparte, nuestros hijos al ver que está viendo respuesta o nuestro esposo, ya hay esa flexibilidad más para apoyarnos, de verdad, de verdad. Y bueno, aparte de los incentivos y los viajes que ha ganado, también yo he sido testigo de que ha, ha ido este, superándose cada vez más, porque ha sido participante como como un es con una presentadora en Fest. La primera vez que la vi, usted dio una charla y ahora va otra vez, si no me equivoco. Así que, sí. wow, muchas felicidades, Carmen. Gracias. Y cuéntenos esa experiencia para que si usted la está viviendo, otras se atrevan. Claro que sí. Ojalá y que sí, que haya bastantes personas que puedan acompañarnos. Pero déjenme decirles una cosa hermosa que, me, que yo tuve. Primero, como ahora sí, cuando estuve expresando el tema, o sea, lo estuve compartiendo, es una experiencia bien bonita porque principalmente vas a hablar con el corazón. Hablas lo que realmente te ha pasado, como lo estoy haciendo ahorita, chicas. Ahora sí que de corazón lo que uno está viviendo. ¿Y saben por qué? Porque cuando te enseñas a dar de corazón, yo siento que te llegan de otras maneras tus bendiciones, ¿verdad? O tus, tus cosas buenas para tu familia o para ti misma. Ahora, lo que conocía ya, ok, una experiencia maravillosa. He conocido personas que nunca me imaginé que iba a conocer, principalmente su manera de ser con uno, o se se abren a, a, a, a tips, a que mira, yo hago esto, este si quieres, pruébalo, te puedes solucionar alguna de tus fallas. Y tú también compartes y eso es bien bonito con diferentes personas de diferentes partes de Estados Unidos. Este, incluso esta vez que la pasada que hubo gente de Puerto Rico, también me tocó compartir y escuchar, ¿verdad? Con ellas y a lo que voy, este, vas conociendo nuevas amistades que si te las llegas a encontrar en los viajes también es bien bonito porque las ves con más cariño también y se abraza uno, pero sobre todo yo siento que es compartir una información, un tesoro un tesoro tuyo, un tesoro de ella y combinarlos, porque la verdad aunque tú digas todas tus claves y todo, nunca te van a salir igual que, me. yo nunca voy a ser igual que tú, porque yo soy Carmen Alvarado y tú eres Ana, si ¿Sí me entiendes, o sea y este, y aunque hagamos lo mismo, tú tienes tu mismo brillo yo tengo mi brillo, y eso es lo bonito o sea, dan y saber que lo tuyo te va a funcionar de una manera y a mí de otra, pero siempre positivas, bien positivas, ¿me entiendes? Eso fue lo que me traje, traje el conocer nuevos tips, el dar yo también y ponerlos en práctica, porque muchos los puse en práctica, la verdad, incluso hay amistades que me hablan o nos ponemos por mensaje y no las he vuelto a ver desde los refats, pero ahora sí que este es algo que me ha ayudado, ¿verdad?, Ok, y, y si usted pudiera hacer una diferencia de la Carmen antes de Avon con la Carmen que está ahora con Avon, usted, ¿la Carmen de ahora recomendaría Avon a la Carmen de antes? ¡Oh, claro que sí! No, no, no, olvídate, la recluta en, un... <risa> en menos de 20 minutos. No, sí, la verdad que sí. Yo siempre, antes de Avon, eh, me considero una persona, siempre me ha gustado el compartir, el dar. Estaba siempre muy envuelta en las escuelas y en diferentes cosas de la iglesia y todo, ¿verdad? Pero, eh, y tenía, me empoderé de muchas maneras, pero Avon te empodera de otra manera, o sea, en la forma de... Creer todavía más en ti como mujer, incluso en la belleza personal, en la belleza interior y en la belleza de poder cambiar vidas a otra gente. El poder compartir esta oportunidad es maravillosa, pero vuelvo a decir, primero no la tenemos que creer nosotras para podérsela compartir a las demás personas, pero... Yo siento que de verdad me ha ayudado, me dio un giro al 100%, porque incluso he aprendido tantas cosas, este, ahora sí, ¿cómo te diré? Como abrirme completamente a darle la oportunidad a todo mundo, porque al principio no me sabía, o sea, yo decía, oh, esto sí, esto no. No, tú no tienes por qué negarle la oportunidad a algunas, no, tú dáselas, y la que la quiera agarrar, órale, bienvenida, y la que no, se está perdiendo de algo muy bueno. Exactamente. Y eh, hay preguntas que no pueden obviarse y dejarse de preguntar, ¿cuál ha sido el momento más difícil en estos dos años? Eh, porque ha sido solo estos dos años para mí, desde mi punto de vista, Carmen, eh, es la construcción de una base del negocio, ¿verdad? Uh -huh. De los dos años en adelante ya usted va tomándose un descansito sin dejar el enfoque, pero ya lo, lo, lo fuerte son los primeros dos años. Entonces, uh -huh. eh, mi pregunta para usted, ¿cuál ha sido lo más difícil que se ha enfrentado en estos dos años? ¿Puede ser en el negocio o puede ser en la vida misma? Sí, claro. Por ejemplo, mira, eh, a veces tienes ya líderes ya formadas, ¿verdad? Que dices tú, wow, ya faltaba muy poco para acabar de, este, de llegar a otro título, tanto para ellas como para mí, y el bienestar para ellas y el bienestar para mí, ¿verdad? y pasa por diferentes razones, se, la persona se va, o se o tira todo, ¿verdad? A lo que voy es a esto, yo siento, ¿verdad?, que están dejando un tesoro, pero aparte, no, a, no se hace en ese momento para visualizar la grandeza del brillo que ellas tienen, porque a veces se enfocan en el brillo de otras personas, y no saben valorar todo el brillo que ellas tienen entonces recordemos que este negocio es individual o sea es mi negocio y mi líder si trabaja bueno y si no trabaja ya es cuestión de ella pero no tengo que estar checando que si hace que si no hace yo tengo eh, tengo que tener esa comunicación pero no no tengo que estarme fijando ¿sí me entiendes cuando uno se enfoca realmente en tu negocio sin querer este vas dando más de lo que te imaginabas verdad Claro que a uno como líder le duele que, se, que esa persona se vaya, porque uno, uno quiere que lo mismo bonito que a uno ha recibido, que, a, que, que va viviendo y todas esas cosas buenas que a vos nos da cada vez que vas escalando, quisieras que también ellas lo estén viviendo, que, que estén disfrutando, pero si ellas no quieren, no puedes ayudarlas. O sea, yo las invito, si hay algunas que me estén escuchando y algún momento han pasado por esto, si tú has sido de las que te has bajado, ¡anímate! ¡Cree en ti! ¡Cree en tu negocio! ¡Cree en tu equipo! Y nunca lo sueltes, porque piensa lo que te costó formarlo. Así en tres, 4, 10, las que tengas. Este, ¿Cómo te costó llegar a ese lugar? no es, no, ¿Cómo vas a tirarlo tan fácil, me entiendes? Ahora, no se hace, no le hacen el daño a la líder. No, no la hacen a nosotros. Se lo hacen a ella misma. ¡Claro que nos afecta! Pero hay otras que van a agarrar esa oportunidad, pero lo más triste es que pierdan, digamos, yo para mí, llevo dos años, pero para mí ya es una carrera la que llevo, a mí me, me costaría, Dios quiera, ¿verdad?, me costaría soltar esto así nomás, porque sí, porque ha ah, como me ha costado, ¿verdad?, y por lo mismo eso me hace sentir esas fuerzas de seguir luchando, y yo las invito, de verdad, chicas, nunca, no, no dejemos caer esa toalla, por más, bajas que andemos porque si nos pasa, no, ánimo, hay que echarle todas las ganas porque de que podemos, el sueño no lo podemos cambiar, cambiar las estrategias, pero el sueño nadie puede cambiarlo, al menos que tú ya no creas en él, pero las Exacto. estrategias sí. Ok, bueno, espero que todas se hayan dado cuenta del por qué invitamos a Carmen, porque hace falta eh, esa chispa de energía, Carmen, que usted contagia. Muchísimas gracias. Este, Yo creo que tanto su esposo como sus, sus uh, miembros de su equipo van a estar muy orgullosas de usted. Eh, yo creo de que todas nosotras acá pudiéramos decir lo mismo, estamos muy orgullosas de usted porque eh, es, es muy raro encontrar el optimismo al 100% en todas las personas, ¿verdad? Y cuando se comparte como lo comparte usted, pues es eh, ayuda, ayuda a la autoestima de los demás. Sí, uh, de verdad, chicas, Este, en lo general, ustedes piensen, si ya eres toda una representante de Avon, piensa, ponte realmente, ahora sí, esa etiqueta tú misma, cree en ti misma y cree en este maravilloso negocio. Se vende solo, sí, pero nosotros necesitamos esa información para poder realmente compartirla. Ya nada más es cuestión de que tú te sepas comunicar con tu cliente o con un nuevo cliente y ya la hiciste, ya la hiciste. Pero sobre todo, ese maravilloso sueño de lograr tu, ser tu propia jefa, desde tu casa estar a, haciendo negocio, desde tu casa poder, que si tu niño está malo, no pierdes ese contacto porque estás mandando tus textos, estás mandando información, fotos de especiales, todo. Eso es bien importante. Y también, si eres una líder, no te olvides que a veces nuestras muchachas pues andan en depres y nosotras como líderes también somos sus amigas, no nomás somos una líder de negocio ¿verdad? entonces pues ahora sí, pero que también se enseñen a comunicarse con uno, porque a veces no sabemos, yo sí me gusta mucho visualizar, tengo un, la otra vez brevemente les voy a decir, te, íbamos a ir a, a, a entregar libros, ¿verdad? Y haz de cuenta que una de mis chicas... Desde que salí, le vi la cara. Dije, no, esta trae problemas. Entonces, cuando yo la vi, le vi al carro, lo ya después le dije, ¿sabes qué? A ver, estacionémonos aquí. Ya la estacionamos. Le digo, ¿sabes qué? A ver, apágame el carro, baja la, la ventana. Y a lo mejor me está escuchando. Este, baja la ventana. A ver, agarra este, le dije, agarra este clip y en este clip deposita todo, todo lo que traes. Todos los problemas que te acabaste de echar ahorita antes de venir para acá, depósitalos aquí respira tres veces, ya le hice que respirara, sacara, y el aire que lo sacara de fuera de la camioneta, no lo fuera a de dejar ahí. Eh, o sea, por la energía, ¿sí me entiendes? Entonces cuando dice, le dije, ahora agarra ese clip, ya lo depositas, y, no, pues sí. Entonces, ahora apriétalo y tíralo hacia afuera. Pues lo hizo. Mira, no te miento, Dios es grande. Donde volteé así, su cara le cambió. Le dije, corazón, le dije, con la cara que traías no ibas a ir a poder dar un libro porque la verdad, nomás no ibas a hacer clic con nadie. Le digo, así es de que tienes que pensar en que, que esa sonrisa la necesitamos, porque tú sabes, a veces hay un no allá afuera o varios, ¿no? Pero eso no nos tiene que tumbar, al revés, ¿verdad? Ya sabemos que son metas, todos esos no es como que, ah, no, vas a ver chiquita o chiquito, la Vamos a lograrlo. Entonces, ella, ella vio y me dijo, gracias. Pero por eso te digo que es importante también uno, pues, tratar de conocerlas y que ellas también se comuniquen con uno. Ahora sí, si hacer es, ese... Ese clic para realmente trabajar juntas y apoyarnos de una manera y otra. Así es. Y, y eso que acaba de mencionar es muy cierto, Carmen. Este, La actitud que se lleva al área de trabajo impacta de una manera increíble. Eh, puede llevar el maquillaje más bonito, el traje más bonito, pero si vamos con una energía negativa, no se acercan para nada, ¿verdad? Mucho menos nos Exacto. permiten acercar. Muy cierto. Exacto. Bueno, este, yo creo de que tiene muchísimos comentarios, eh, halagos, que les encanta su energía, este, muchas la han saludado, así que este, yo creo que les ha encantado la manera en que les ha compartido, Carmen, eh, cómo usted se ha manejado en estos dos años. Eh, yo en lo personal me siento muy contenta por usted, porque en dos años ha logrado lo que muchas, en muchos años, no, no han podido, ¿verdad? Y es se debe a la actitud, a la actitud de la persona, ¿verdad? Muy positiva, y espero que todas a nivel nacional hayan compartido este video con sus equipos, porque este es el tipo de conversación, Carmen, que hace que un grupo se despierte y continúe, ¿verdad, sí, Alex? No les vengan a hablar eh, pajaritos ahí, bonitos, pero que les enseñen qué es lo que hay que hacer. Exactamente, mira, bien breve, yo escuché, ok, este, por ejemplo, no, que reclutando y vendiendo, pero yo cuando vi eso dije, ok, lo sabemos, pero entonces, ¿por qué no lo logramos? Eh, hay que centrarnos bien, entonces, ¿por qué no estamos logrando? Si ya sabemos que es vendiendo y reclutando y que no hay otros grandes tips, entonces hay que ver qué estamos fallando, ¿verdad? Porque a todas nos pasa. Yo también he tenido mis 15 minutos de... Híjole, a ver, ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy fallando? ¿Qué, ¿Algo estoy haciendo mal? Y eso es bueno, darse ese momento, no, no nomás, oh, ya no voy a vender abono, oh, ¿sabes qué? Olvídalo, no, ya no contesto el teléfono, ¿sí me entiendes? No, debes de creer en ti. El negocio ya está creíble. O sea, la, la, aquí donde falta es en uno, creer y a, órale. Y si tienes equipo, pues órale, motivarlas y agarrarse, pero que también ellas se abran con uno, porque a veces no somos adivinas, ¿verdad? Y entonces, pero para eso estamos. Aquí somos una familia de corazón. La, o sea, yo sé que habemos de todo, pero de corazón cuando quieres hacerlo, yo, Ana, no te conozco en persona, pero sé que eres una maravillosa persona. Conozco muchas personas que nomás he tenido un rato pero su vibra es magnífica y eso es, eso es genial para poder agarrar y también ir a llevar. Igual te aseguro que ellas agarran de ti. Así es de que de verdad, chicas, a creer en nosotras y a darle el 100, porque de que podemos ir a Jamaica, podemos. Incluso, déjenme decirles que los dos viajes, otros, pues yo no, ah, no calificaba porque yo no eran las ejecutivas o que vendieras más de 110 mil. Y yo decía, no, pues esos no, no, todavía no. Pero ahora que pusieron el de Jamaica con otro tercero diferente, dije, ay, ay, ay, yo no sé cómo, pero de que voy, voy, y, y ya no nomás soy yo, ahora ya hay presión del marido y presión de los hijos. Pues muchas felicidades a su esposo, veo que él está comentando también, y, y en nombre de todas las que se conectaron, Carmen, le quiero dar las gracias por haber aceptado participar, eh, yo creo que no son suficientes 30 minutos de escucharla, porque cuando una plática es amena y con una energía tan positiva no alcanza el tiempo, ¿verdad? Pero no me queda más que agradecerle, Carmen, y en nombre de todas también, y espero que todas hayan anotado los tips tan importantes que ella compartió. Ok, pues muchas gracias chicas, ahora sí, todo lo mejor para ustedes y primeramente Dios, nos tenemos que ver en el Red Class y y también en Jamaica chicas, ok. Para la fotito, la fotito. Sí, sí, sí, ok, <risa> bendiciones a todas y bueno, me, un placer estar con todas ustedes, gracias Ana, ok. Gracias, bye. feliz fin de semana, bye.